vacilando como letra, anda triste de este poeta que revoluciona cada año, cae como cometa dieta sucia barra mala no noche mala, yo tengo la pipa que lo no agarra no es la mala no la quiero prefiero a mi compas antes que el dinero yo no soy abogado perro Abogado porque nací como rapero Rapper OG Entramos a la chapa como un guardio La gente no mira del escenario Somos hip hopas No me diga lo contrario No me diga lo contrario son corruptos, no son policías No son una bandeja, son todo una sabandija. No sonríe, no ya, yeah, yeah, yeah, yeah. no sonríe. No te de chorro, de chorro. Por cargo, cargo. no me importa Frente yo siempre voy para los lo contrario Me censuran y salta todo, todo el barrio. barrio, todos ustedes yeah. son unos mercen mercenarios Hoy yo tengo <tose> un día libre, cosa más frecuente, una mancha más pa'l tigre los palazos en su clase que no sirve No tienen estúpido y se niego porque acá en el juego no les sirve Soy un real hip hopper, hip hopper, hip, -hip hopper Casamento de ti y toda tu tropa Hip de Hip de Hip Hip Hop Hip Hopetan Yo nunca dije lo contrario, representamos el barrio, demasiado hip-hop que parecemos de barrio. Dinero, yo hago lo necesario. No necesito a nadie para parecer el diario. Estoy más rapero de Santa María City. Tirando mucho estilo, hacemos omiti ni ti. No compro con los files que parecen, todos kiki. La flotamos por barrio, todos andando la Lo que somos hip-hoppas, hip-hop, hip, hip-hop, hip-hop, hip-hop, hip hop hip hip hopa, hip hop de hip hop HIP HIP con el este, este, HIP -hop. Bueno 8 ya la rompimos, ya fue Acá con el Santa, mi amigo y el Viano S.S.J. Ya fue, tenemos la nota Esto para que vean cómo es la cultura del HIP HOP Y para que vean que nosotros sí podemos y cualquiera también puede Pero bueno, vamos a demostrar las cosas como son Vamos a demostrar cómo es el 2023 el 2023, las cosas nuevas todo lo pasado se queda atrás, pero hoy se renueva acuérdense de todo, no se pierda nada Siempre dicen Nunca se queden atrás y ni tampoco se queden menos que nadie Siempre son más que todo que no se crean menos que nadie porque puede pisarte cualquiera Acuérdate que nadie te puede pisar la cabeza Axie, bueno, y le pernitivo la confianza como siempre Acuérdate, Axie, Te dejo un par de mensajes para que entiendan